¿Qué esperan de este hecho? ¿Qué esperan? No sé qué irá a la, la, la familia, pero a lo que se dice que fue sin querer. Tú ves. Fue sin querer. Es lo que dicen. Bueno. Según dicen, él no estaba cerca. Él estaba de la puerta, como de aquí. Como de aquí a, a montar el motor. Y él tiró para arriba y parece que dio en el piso, y se le pegó. ¿Cuál la, la situación del Estadio Julián Javier por el tumulto, por la compra de boletas? Bueno, dicen que fue, eh, ¿cómo te digo? Que fue sin querer, pero la, la autoridad debe tomar cartas en el asunto, porque por pues todos no se solan armar, yo me ve. ¿Cuál es la situación de Fito? ¿Cómo se bueno, encuentra bueno, en la actualidad? Ahora mismo no, no, no tengo, no he podido verlo ahí, pero ¿sí? yo, supuestamente ya no soy un barrio y están en cirugía. ¿Pero pues se mantiene estable? ¿quién es? ¿Qué es que ¿Dónde fue el disparo? ¿Ha podido hablar él? ¿Ha podido decir algo? Sí, sí, sí, la lengua no ha ¿Qué esperan ustedes? No, que esperamos la investigación y los resultados que la policía trate de investigar, ¿me ¿no entiendes? Para ver cómo fue ese hecho, porque fue un rebus, supuestamente de que el guardia, pues si queréis, les ha el desafío. Pero la, las autoridades van a, a determinar. nombre tuyo es? Fabiano oh, Rafael, es como.